En la incesante búsqueda por la red de juegos gratis y programados para PC, he dado con este. Estamos ante un posible juego de terror. ¿O no? Por eso, ahora, en Ya no juego más, analizamos para ti... The T-Postman. O como se diga Ticles. Joder. El juego transcurre en un laberinto tipo Doom. Pero no podemos ni disparar, ni protegernos, ni defendernos de ningún modo salvo corriendo huyendo Joder En el juego vemos que hay momias quietas y esqueletos en el suelo pero bueno, es el decorado y, por cierto, nos avisa de lo que nos puede pasar Joder El objetivo del juego es sencillo que no nos pille un loco que va corriendo por ahí y que podemos esquivar, pero solo eso pero, además, podemos correr un poco más rápido, pero se nos gasta la barra de energía, así que la muerte es casi segura. Joder. No digo más, vamos a ver un poquito de gameplay. Si has jugado y hay algo que sepas y yo no haya dicho, lo puedes indicar en el apartado de comentarios. Sin embargo, yo ya no juego más, porque El juego no está del todo mal, pero me ha recordado al Pac-Man, hay que huir nada más de los fantasmas. Y si quieres, puedes pedir la eutanasia pulsando escape. Joder. Pero claro, y siempre lo digo, es un juego Mateo y no se le puede pedir mucho. Por lo tanto, lo puntúo con un 4 sobre 10, ya que cumple su cometido... Pero se queda media y deja que desear. De todos modos, enhorabuena a esos programadores que se lo trabajan muy bien. Recuerdo que el juego es gratis del todo. Ahora aprovecho, antes de mostraros cómo he acabado yo mi partida, para pediros que le deis una suscribida al canal. Y ahora sí, os muestro el final. A mí me ha decepcionado un poco. Esperaba algo más. Joder. De terror, nada. De angustia, un poco. Espero tu opinión para ver qué te parece. Gracias por ver el vídeo y recuerden que hay más análisis de juegos en el canal. Y acepto juegos para revisar. Coméntenlo. Chao y hasta la próxima.